bienvenidos a un nuevo vídeo y como veréis en la pantalla aquí pequeñita en esta parte estoy en el minecraft bedrock y preguntaréis si yo si esta persona nunca se compra ningún juego ni nada pam, pam, pam, pam, pam, pam. no se compra nunca ningún juego pues abajo tendréis un link si tal le decís que vengo de mi parte en el chat vale para que me apoye porque el, la que abajo te trae el enlace Pero, ir después de ver el, este gran video que vais a ver Ahora mismo, jugando en Cubecraft Desde Minecraft Bedrock La mejor, el mejor servidor que hay para Java y Be Bedrock Gente, así que... Si tenéis ganas de empezar no más tenéis que darle un gran, gran, gran like Suscribiros y activar la campanita para no perderos ninguno de mis videos y vamos para ya Así que gente, vámonos para el Minecraft Betrug. Así que, sin ninguna más dilación, aún no me la habéis dado like. Pues yo pero suscribiros si, si no voy a empezar. ¿Le he dado like? Pues gente, si os ha gustado, pues si os gusta el contenido, querré un gran like. Y que me lo digáis por abajo. ¿Qué os gustaría que grabese? Por el, por los comentarios me pudierais decir. Quiero que, um, que, grave, que pruebes jugando tal. Y si veo que tiene, por ejemplo, veis, en el chat, ha puesto esta... Te gusta, pum, pues tal. ¿Vale? Así que ya nos bajamos del tren, ¿vale? Así. ¿What the fuck? Mira, pues nos salimos de, nu de nuevo. Seguimos como estamos. ¿Vale? Así que... En... A ver, eh. nos colocamos preparados y nos vamos para el Minecraft Bedrock. Que ya estamos aquí en el Minecraft Bedrock, así que como veis... Vamos a elegir qué jugamos. Vale, vamos a ver. Vamos a empezar con Lucky Blocks. Así que vamos para allá a elegir. Yo me voy a pasar a Petro. Si veis algún vídeo de Java, guau. Wow, poquito, poquito a partir de ahora. Yo siempre, casi siempre grabo de, de Minecraft Java. Ah, este vídeo fue grabado con antelación. El siguiente, este, este vídeo y los próximos dos están grabados con bastante antelación. Te la no mucha, porque este son tres días. Pero le, la próxima semana. No, no, el otro. ¿Por qué? Yo voy a. Porque me voy de vacaciones y no tengo tiempo para grabarlo. Esta semana. Mmm, no encontraba que grabar el lunes. Eh, para esta. A principios de semana. Pero al menos mínimamente tengo que grabar un vídeo por semana. Uno. ¿Vale? Uno por semana. Si no graba uno por semana. Tal. O mínimamente tengo que grabar uno. Chican. Si piratas. Eh. 2 no, 4 times a 4 no, voy a hacer que esté solitario ya a ver, lete, kind run, parkour, stat, mejor tiempo, voy a intentar hacer primer pa parkour, es que salto, y en el primer salto ya me voy a la piña, a tomar pingas, no puedo hacer el, no lo puedo hacer, a ver uy que me caigo no vale la pena correr correr no vale la pena y si son pequeñitos más porque pam pam pam pam pam pam pam pam pim, pim. No vale la pena correr. Así que este es el último intento que hacemos. No, este sí. Este es el último intento, ¿vale? Si no si nos no pasamos en este intento, pues vamos a no cuenta. <risa> pues no dejamos un intento, pues empezamos. Ya a jugar. Ahora sí que sí. Ahora sí que sí empezamos a jugar un solitario. A ver. Eh, aquí. Vamos para allá. Selección de kit, nah. votación, eh, normal, place, ah, no, para. hay que pagar, normal, hay que pagar, en serio, eh, te digo, yo, yo hace tiempo jugué desde el móvil, este servidor, yo, no, sí, si, no lo juego por porque tengo los chupacroquetas, uno que es imbécil, que se puso a spamear en toda la cabeza, Literal, no estoy vacilando ni nada. Eh, se puso a spamear en toda la cabeza. ¿Y es que se pone así en el Minecraft? Soy yo, ¿vale? ¡Guau! Voy fatal, ahora mismo. Voy fatal. Tengo poción de veneno, porque eh, pues daño y rapidez. No, no me sirve. Tengo que romper esto un um, bloque, lentamente. lentamente gente ah, los vídeos no estarán editados ni con intro ni nada porque tú sabes el rato que me lleva a hacer para un vídeo eh, todos what the fuck ha pasado me he muerto o qué venga hacemos esta partida venga vamos a jug seguir jugando gente, vamos a seguir jugando hot potato. qué que no será esto? dame un segundo A hoy no puedo hablar, sí. pero que me hago importante porque vale uno. Ya no me vale nada más. Ahora me voy a llevar la mesa porque es muy importante. Porque esto es difícil de conseguirlo. Ni es por los palos que me quedan. Ya ni es por los palos que me quedan. ¡Flecha! Como veis, pueden tocar cosas que no salgan mal. El Todas las herramientas, menos el, la armadura, menos la armadura, eh, están bastante chetadas, pero duran muy poco. Sí, sí, hot potato. Ya empezamos con el Twitter. Voy a tener que hacer. Uy. Uy, mapa. ¿Para qué quiero ya esto? Que, que estoy sin machetado. Sin comentario. No quiero ver ningún vídeo con el comentario. Mínimamente bloque. ¿Qué es esto? esto? Se cae el toto. Joder, joder. Empezamos ya bien. Eso sí, así que empezamos bien. tiempo me daba tiempo por el agua y subir y patarlo la mierda es esta la mierda jugamos esta y nos vamos a otro mini juego si suerte Es imposible, es solitario contra cuadernos. cuaderno Pero contra dos es, un... es bastante difícil eh, porque quiero una gallina ¿Qué me ha dado? ¿Y me lo dice? Qué raro Y no me lo diga Maldito alcohol. Vale. A mi Voy a haber hecho esto más fácilmente. Ya estoy. Es que está haciendo el tonto. Me he estado ahí, me he estado ahí a punto de morir. Mejor lo hacemos de la forma tradicional porque se si lo hacemos en Metro. Me gusta más lo de para este tipo de, de cosas. Mami, yo te veo aquí con tus. maldito alcohol. Es que a lo mejor con 3 Lucky Blocks no más te vas te vas insobrado, eh. Gracias, pero no me interesa una tarta ahora mismo. Que yo estoy tan lleno. Ya. Que para qué quiero una tarta. Y no la voy a dejar porque es que Pero dijo, dijo vamos, que te enseño Buenos Aires. No funciona. Lo de que si, por ejemplo, yo marco esto así, le doy, por ejemplo, al 3, se cambia solo, ¿entiendes? No funciona. A ver, a donde hay otro Lucky Blocks, Lucky, Lucky, Lucky Blocks. Oye, que si la ganamos, es fácil, ¿eh? La gente es muy mala. Para lo que tengo... Eh... Lo mate. No. por atacarme, perro. Yo te dejaba vivo, pero tú me mataste. Intentó matar. No. ¡Felicidades! ¡Gané! F1 y F5 ¡Ven para adentro! ¡Y ah. No, espérate, otro voy. Dale a tu cuerpo, No, que otro mejor. Tecno, menos no, me no, me no, me no, salir no, no, salir <SILENCIO> partida ganada. gente. partida gana, partida gana. A ver, eh uh, Mine Wars... Mini Wars Hardcore, Survival Games. Air Wars. No hay el de las camas, en vez de eh, el huevo. Sky Wars, eh, No, no hay el bat. Vamos a dar un EWAS. Lo bueno es que te lo carga y te lo mantiene. No es como que yo miro para aquí, como en el de Java. A ver, en eh, EWAS eh, eh, Duels. No, es. Eh, Team Fort. EWAS eh, solo, solo. ¿Qué tetes? Yo contra cuadrones nunca. Que estoy indefenso de fenso ah, pipi vale, ya me acuerdo de pi va. pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi me pi 20 pi si sí, necesito 20 y esto, 10 de gol. Me ahorro esto y me este porque es casi que no más rápido cuando nos da ahora 1,75 no de, de, de, de, de segundos. En el momento voy pues a ver que puedo ir comprando ya para empezar. Diamantes, no, no arriesgo porque somos un montón de gente. Ya. Y para acabar una partida, ¡buah! Ahora pues mejorar los diamantes. Las madre! No. No, no, no lo voy a gastar. Eh... tengo un stack bro me sobra me sobra ¿Para qué tanto ya montes plus click voy a por esto amigas 16 una más ya está mami yo te vi las tuyas son amigas ah y si, si en algún momento os preguntáis de que me veis la misma camiseta y tal en el mismo los vídeos ah la pantalla está recortada esperaros la pantalla está recortada ¿por qué? porque no no, no cabe no, no, no, no. Vale. Sí, sí. Dame un segundo. No, vuelvo a jugar otra partida de Wars. Ya diréis. Eh, es que eres malo, es que eres malo, soy malo. Me está vacilando. Mini Wars. Pues esto en el Java no hay, ¿eh? Este tipo de cosas. Esto en el Java no hay, ¿eh? ¡Ah! Ya sé qué es esto. Esto nos va a tomar creo que casi todo lo que queda de vídeo. Porque queda poquito. Como estáis viendo ya, queda poco ya de vídeo. Y esto creo que es el fin. este Esto dura bastante. Earth, load. Es que mirar, casi todo paga 9 euros por una tontería en un servidor. Que sí, que para eso mejor ni la ni lo compro y sigo como siempre y ya está. Vender está en inglés, así que no entiendo casi ni lo que pone. Ah, vale, hay que encontrar hierro. Hierro, hierro, hierro. Encontrar hierro. Hemos <tose> ganado, hemos ganado, hemos ganado, hemos ganado, hemos ganado. Este videojuego hay que poner en F5. Vaya falsería. Y este nuevo, he jugado un montón de veces y nunca me ha aparecido. Vale, ya me acuerdo de qué iba. Vale, tengo que ir aquí al centro, vale, ya me acuerdo. Ganas puntos si entras aquí. Más, one point. de qué va. Yo no sé ni cómo se hace esto. Creo que es crafteando. La mierda! Es que aquí es o gana uno o gana uno. I want había límite de personas que se pueden clasificar, ¿eh? Vale. Me queda ahí ¿eh? porque es bastante largo el juego. Yo estoy colgada con la vecina de tu mamá. Yo estoy colgada con la vecina de tu mamá. Loing. Yo era el vetro que lo denomino como lo que, eh, lo que más me gusta. ¡Qué rota, qué rota, qué rota! Ya es que ya es difícil ganar. En este punto ya es difícil ganar. Se puede ganar, ¿sí? Si son malísimos los jugadores. Fuera. Me pade... Mami, no quedeo Y todas tus amigas. Espera... Era. Pero ¿cómo que he perdido? ¿Pero ¿Cómo que he perdido? ¿Pero cómo porque he perdido si me, me he ido a sacar la espada y no me ha hecho nadie daño na ni nada? ¡Qué falso! ¡Qué re falso, gente! ¡Qué falso! Es imposible que haya perdido. No, no, no, no, no, no, no, corre falso, eso es más que falso. encontrar la salida, al menos no tanto. No, ya no entiendo lo que va, va desde el pie. No, no, no, no. Vamos por muchos giros. Hay que escapar del. Eh, eh, del cerdo. ¡Otro Face! la paso porque encendió TNT mínimamente una Apar Y nadie, pues, y nadie ha ganado Dale a la potata Dale a la potata Dale, la potata dale, potata, dale, potata, dale la potata dale a la potata Dale a la potata Dale a la potata Dale a la, potata, a la que el último segundo me la den Es una putada Al final Este es el más largo de todos En comparación Sin nada que comentar. No puedo comentar nada respecto a eso. Gente, nada. No puedo decir nada respecto a eso. Es muy injusto y muy humillante que no me vengáis vosotros ahí eh, es que estás muerto eres muy malo en los minijuegos no sé llevo eh, un mes dos cuando me creo gratis ¿Entiendes? pero menos volvamos venga a ver a. Venga. Mm. venga vamos a acabar ya por aquí el video venga va, vamos a acabarlo antes de eso, vamos a esperar a que acabe la partida que va a acabar por aquí. Automóvil Pacto Lobby. Así que nos vamos por aquí, el lobby. Y el vídeo lo vamos a acabar por aquí. Mira, esto ya lo he cogido. Vamos a que estos dos se vayan. Iros, iros, iros. Iros, iros, iros. Iros, iros, iros. Con el avióncillo Vamos a dar una despedida. Como de adiós. Hype, hype. O despidiéndonos de ellos. Vale. Nosotros. Por aquí. Vamos a ir a. f 5 F5. Así que si os ha gustado este gran video, si os ha gustado este gran, gran, gran, gran, gran vídeo no tenéis que darle un gran like, suscribiros y activar la campanita para ver los próximos dos vídeos que ya están, los próximos dos vídeos que ya están grabados. No. Sí, los próximos dos vídeos que ya están grabados. Así que los próximos tres vídeos ya están grabados, tres ¿Vale? Grabados Si queréis verlos, no tenéis que esperaros Hasta los próximos días ¿Qué os voy a decir a continuación? Los vídeos se subirán en <coughs> miércoles No, el primer vídeo irá el miércoles Luego otro El viernes Y otro Se subirá el próximo, la próxima semana, la otra, el miércoles. Así que aquí tenéis los horarios. ¿Se estrenará? ¿Cuándo? ¿A qué hora? Os preguntáis. Los estrenaré el día, el, a la, el día exacto a la hora que toca, que he dicho. ¿Vale? Así que nos vemos en otro vídeo. ¡Chao, chao! Eh, ¡Chao, chao! Nos vemos a la próxima, así que hasta la próxima.